Yo no tengo plata, pero vivo contento No soy mujeriego, uh -huh. pero por ahí tengo Cierta, oh. ¿y quién es más? Yo no tengo plata, pero vivo contento No soy mujeriego, pero por ahí tengo oh. El hombre que es bueno, es feliz todo el tiempo Y una mujer buena siempre le manda dios. El Jason Santo, es sincerejo ¡Ojo con las ¡Mujeres! Uh -huh. Hay vida y salud, te pido, mi señor. Si eso me da tú lo demás, lo hago yo. Hay goza la vida, tiene que gozarle. Que después de muerto ya no vale nada. Hay goza la vida, tiene que gozarle. Que después de muerto ya no vale nada. Oh, Oye, chafe. Oye, querido concejal popular Winter, ahí les envío mi hermano. Y de aquí nos vamos para María La Baja al Bolívar. ¡Espérenme! Y esto es puro Juan Bueno, bajitico aquí, un momentico, bajitico aquí, muchachos. Bueno, me disculpan por lo que voy a hacer, pero yo tengo que sacar de duda a este señor. Bajitico ahí. Él dice que aquí hay más hombres y yo digo que hay más mujeres. Y tenemos esta discusión desde hace rato. Entonces, vamos a salir de duda de una vez. Usted se va con los hombres y yo con las mujeres. A ver, ¿qué dice? Bueno, los que están bailando, suéltela, porque vamos a perder. Yo no únicamente digo que habemos más hombres, sino que mandamos los hombres aquí, ¿o no. Habemos más y mandamos, ¿sí o no? Bueno, suéltela un momentito, yo les voy a contar tres. Y todos los hombres, vamos a hacer una histeria, ¿cierto? Vamos a hacer una bulla y vamos a demostrar que mandamos y que vemos más hombres, ¿cierto? Bueno, listo. OK. Bueno, muchachos, ahí te te digo. ¡Uno! ¡Dos y tres! ¡Dos de todos los hombres! ¡El ay, techo! chico, baitico, ay, baitico, ay, chico, ay, muchachos! ¡Oh, muere! Ya nosotros los hombres, los, hombres, los hombres levantamos la mano y llavemos un poco. ¡Oh, muere! A la voz de tres una bulla a todas las mujeres. ¡Uno! ¡Dos! ¡Y ya ni me muere! Chacho, chacho, chacho, Ay, muchachos. Te lo dije yo, vamos a perder, vamos a perder. Bueno, el que gana se le da la razón, al que gana se le da la razón. Yo quiero que hombres y mujeres hagamos una unión. ¿No se respetan, no? Soy un hombre que trabaja toda la semana, y con un pensamiento bueno en la cabeza. ¿Cuál será ese chopo? Soy un hombre que trabaja toda la semana y con un pensamiento bueno en la cabeza. Quiero que mi casa me haga falta amor Y después de todo me quedé con mi cerveza. Vea usted. Por razón, por razón, por razón, por razón, por razón, por razón, por razón, por razón, por razón, por que, que por La vida. Tiene que gozarla Que después de muerto Ya no vale nada Un descanso y ya regresamos uh, uh, uh.